Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Pintora y estamos en otra entrega de probando la demo. Vamos a probar la demo de Stella Glow. Mm, vale, aunque ahí dice que es 29 veces más que puedo jugar, la verdad que no recuerdo si había probado o no esta demo, pero no la había grabado, eso de seguro. Así que vamos a grabarla a ver qué, qué tal. Para empezar, es de Sega. Me encanta. De Atlus. Mmm, qué bonito es lo. Me gusta, me gusta. Aprieta estar. Solo me da el nuevo juego, por lo tanto nunca lo he jugado. Así que vamos a darle aquí al nuevo juego. Fuego. ¿Dónde está esto? tanto ni le Que oscuro todo, ¿no? Como si, nos, como si yo sea el, el que se está muriendo y para ser peor de todo es como si el que se estuvi, el que me estuviera quemando qué, qué mal mm, la verdad que a mí no me gusta nada este tema por mm, una cosa que pasó en, en mi familia pero vamos I I'll this world you love so much. no no importa qué, Pero he hecho un cubo de agua, hijo. A no ser que el fuego esté entre ellos y yo. Esto es ahora. No matter how long it takes. Years. Centuries. Por el momento no me estoy enterando de nada. I do. Adiós. Pero es una, una dios como. Adiós. Me muero. Uy. Prólogo. Bueno, siendo el del del empiece. Vamos a hacer este el comienzo. Once upon a time, there was a god on the moon. The people worship this god. And soon a kingdom was founded. The Kingdom of Regnant. While the kingdom thrived, the people's faith in God dwindled. God despaired over this, and sent an army of angels down to earth to punish the faithless. Until one boy, Elcrest, stood up. Crest journey to where God resided, the moon, and gave his life to quiet it. Saved by his sacrifice, the Regnant Kingdom now regards and praises him as a hi hero, well ¿vale? o sea, no the end. And that's all for today. I'll continue the rest tomorrow. Tell us more about the Hero El Then wake up early and come to the square again tomorrow. Okay. okay. Oh, right. Have any of you seen Otto? I saw him going to the forest this morning. Hunting again? Shit. <risa> <risa> <risa> vale. Este sí que es el juego ya. Bastante historia. Alto, se llama Alto. I, I wonder, if this is a good spot uy los lobos. aguard, <tose> How many times have I told you you can't go so deep in. Th Not the best situation, but oh well. Stay behind me, Lizette. Adios, el héroe. Quédate detrás de mí, Lizette. Forest of begin. A Beginner. Of Beginner, no sé. Dice... Condiciones para la victoria. Derrota de los lobos. <risas> condiciones para la derrota. No que te maten. Vienen. Un tutorial. Uh, vale. La no de la noche the actions performed Las the que se han hecho It's turn without acting, its next turn will take shorter amount of time to arrive. Vale, me imagino que como todo siempre. Vale, es en plan. Es muy, muy, muy, muy parecido. A Fire Emblem Awakening, porque es un, un RPG de los antiguos, los, los de llevarlos, moverlos a sitios y, a, y atacar. Ni siquiera es como los Final Fantasy, sino, sino más acerca a, en este caso, a Fire Emblem. Vale. Ah, vale, vale, vale. En, en la pantalla en la pantalla grande en la parte de abajo te dice el orden de cómo van a de cómo van a moverse y así me puedo hacer una estrategia vale vale oye qué bien vale y sí zoom de mapa ah ok ok vale yo creo que lo lo debería de llevar aquí ...porque este no creo que pueda venir y atacar Atacar a él Venga Pues sí, es en plan Fire plan Awakening pero mucho con unos cabezugos. Y por último la dirección también En la que me quedé sería crucial Ah, ya me quedo así Hombre, tampoco es que me puedo mover mucho Como mucho aquí Y no puedo atacar Así que me tengo que esperar Vale Tiene un contraataque Ah, para quitarle, para ponerle veinte, quita. Para eso voy a ataco. Aquí, ataca, ataca, paca. un poco... Loser. Doble Slash. Oportunidad. A ver... No me voy a mover, pero sí que voy a atacar. A ver... Y... ¿Cómo hago lo del doble Slash? Con la X cambio eh. Atacar No le hizo doble Slash, pero se lo cargó y No, esto la experiencia que se, se llevó el chacho Y ahora sí que puedo mover Pero me da miedo que lo voy a mover aquí lo pongo así Uy, tendría que haberlo puesto mirando por un lado Tre, y es un counter de 3. Ok. Ostras. Vale. Mm. Vamos a atacar a este Me quedan nueve Me Voy a atacar con tres y tres Y como puedo hacer el doble El doble ataque ese Y espero Vamos a dar a un healing herb. Y esperamos Le queda uno de vida Voy a, a ir a por este Esperamos Así Ya se lo carga solo Subió el nivel y ataca con 5 y recibe nada más que 2 de daño. Pues nada, hasta aquí esta parte de eh, probando la demo Stella Glow. Nos vemos en unos minutitos. ¡Adiós!